Profedal.es presenta Vocabulario ilustrado de los verbos en español e inglés Con Lola y sus amigas Primera parte Abrazar To hug Amar To love Bailar To dance Bañarse To have a bath to take a bath, cantar, to sing, cenar, to have dinner, cocinar, to cook, comer, to eat, desayunar, to have breakfast, descansar, to rest, Desnudarse, to undress, dormir, to sleep, ducharse, to take a shower, estudiar, to study, hacer deporte, to do sport, leer, to read, nadar, to swim, pagar, to pay, pensar, to think, regalar, to give a present. Pausa y piensa el verbo. Bañarse, bailar, amar, abrazar. Leer, dormir, cocinar, desayunar. Ducharse, bañarse, desnudarse, cantar. Completa las actividades en profedl.es.